Hola amigos YouTube. bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estamos bueno ya nos va a explicar pero estamos en Minecraft como ya verán así que a ver ya de qué se trata esto no ¿por qué me <risa> <risa> <risa> ya bueno eh, la, la verdad es que esta vez eh, hace, hace como dos años que no subimos una serie de Minecraft un video de Minecraft y bueno ahora les traemos la hermosa serie llamada Ositoland. Y pues, esto se va a tratar pues que vamos a, no sé, a sobrevivir en este mundo en extraño, así que comenzamos, ¿no? Y nos lo vamos a pasar. Así que vamos con la intro. So ya, <risa> yeah, vámonos, Lick. Vamos, no, que te me vas. Vamos. Ya, a ver. ¡Ah, este, este es mi lugar favorito. Este no. lugar me encanta. Aquí me quedo, aquí me quedo. Pero que hace mucho frío. ¡Ah! Ok, bueno, ya. ¡Una ¿Qué? flor! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mira! ¿Me parece o esa es una idea ¡Una aldea! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Alec. Hay que ir a una No, espera ya. Seguro que hay cofres. Sí, el cofres. A ver, eh, yo voy a la de allá y tú a los demás, ¿ok? Ya, ya, a ver, vamos a ver. Ah, estas casas están navideñas. A ver. Acá no hay solo hay dos ojos. Ah, acá un horno. Hala. Han cambiado las aldeas, ¿eh? ¿eh? Sí, a ver, el acá al interior, de... eso es una casa. Ya mira. a ver. Ya, ah. deja, deja, espérate. Ya, deja las puertas abiertas a las casas que ya hayas ido, ya. Ok, ok, ok, ok, me gusta, me gusta. Ya no, otra cosa es que ya, ya mi mi personaje está teniendo hambre, ¿eh? Ya. Mira, ven, ¡Sombre! Derek, ¿dónde estás? ¡Sombre! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? A dónde, ver, dónde? hay pan, hay papas, hay.. hay carbón. Hay un broco. A ver, a ver, que ya ven? llegué, Derek espera, espera, espera. No, no, no, no, no. Ya, ya. Ya, cojamos todo, cojamos todo, yo me llevo a esta cama Vamos, aquí. Y esta ya. acá A ver, esta casa, de lek. A ver, Entre vámonos Ah, esto sirve para las pociones No te implico. Sí. pico Creo que si le doy, se rompe Ah, ya <risa> ah, No, <risa> ya No este. <risa> Y yo te creo uno Yo te creo uno, Delek, ya te creo uno no, me te ahí ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Me caí! ¿Pero ¿Qué haces? Que esto es parkour. Yo soy bueno No, un golem que nos puede pegar si le pegas a un aldeano. Así que ni te atrevas, de ¿vale? que nos puede matar. ¡Ah! Run. No, no, ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ya vení dejó perseguir ¡Ven! ¡Corre, Lelec! ¡Corre, vámonos! Eso, ¡Ah, pero no, la casa paso. de arriba! ¡Me usted, de y ¡No! ¡No, Lelec, Lelec! ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, ¡Ya, es ah. spawn! ¡No! Uh. ¡Ya, Lelec! ¡Vamos a la casa de arriba! ¡Corriendo! Que, ¡Que no te pille! ¡Que no te pille! ¡Ven, Lelec! ¡Corre! ¡Ah! ¡No, ah. no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Subamos, sube, sube, sube Mira, un gato Gatos Pero a mí no me gustan los gatos No se quita esto Entramos por acá, dale. Entra, entra, ah, entra A ver qué hay acá ¿Pero qué? No hay nada ¿Cómo? Vamos, vamos, ¿Cómo vamos, Alex, vamos, para vamos, manos, vamos. Manos. Que, que te persigue un golem Que te persigue un golem Hay que irnos, hay que irnos Ven, ven, corre, corre Ahí está el golem ¡Corre! ¡Corre! ¡Delek! ¡Ah! ¡Vamos! Ah. Uh. ¡Corre! Hay no sé Hay que buscar un lugar para hacer nuestra casita. Mira, un lago gigante. Acá podemos estar. O sea... ¡Hala! ¡Sí! ¡Mira un lago! Yo acá pesco mis peces. Bueno, ¡Uno de vida! <risa> Pero yo, yo me quedo comiendo acá mis papas. Ah, ¡Ya, ya! ¡Ala! ¿Qué te parece si vivimos ahí? ¡Mira! No, ¡Mira esa montaña. montaña! ¡Sí, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que ¡Nada, Lelec! No. ¡Vamos! ¿Que a ti? ¿Que los osos pandas son un nadador o no? <risa> eh, sí, supongo, ¿no? ¿Y que los polares? Que, que sí, que sí, son buenos nadadores Ahora hay que subir Lec ya! ¡Mira qué buena vista tiene! Ya, ¿qué te parece si aquí hacemos la casa? Ya, ya, pero ¿qué rayos de materiales tenemos? No lo sé, no lo sé. Para mí, que primero hay que ir a la mina. Ya, ya, voy a poner un bloque tierra ahí para... Vamos a ah, A ver, vamos a crearnos armaduras, select. ¡Al ¡Ah, agua! A ver, voy a... ¡Jerónimo! Ay, casi me doy a, a, a lo que tiene que fuera. Ya, hay que barrer madera. Buen pido. Hola, dale, que hay que explicar un montón. Vamos, sí, un montón. ¿Qué? No, ¿qué haces? ¡Ah! No, no pero no, ¿qué haces? No, contiene? asqueroso. ¡Qué Ya, ¿por qué me pegas? ¿por, eh? ¿por, ¿Por qué me pegas tú? No, no. No. No, <ríe> no. no Delete, me, me no. mataste. O supones que no... No, pero no me mates. Pero bueno, ya. En fin, ya. Creémonos... Pero que te que, quedaste con todas mis cosas. Bueno, no importa. A ver, eh, cre cre hay que craftear cosas. Ya, sí, sí, nos conviene, nos conviene. ¿Sí? Listo. Acá ponemos... Mejor primero un hacha, ya. Una... No, ese es un asado. Sí, sí, sí, sí, sí. Dele que enseñando a cómo craftear. <risa> Ya, listo, un pico. Un hacha, no sé cómo rayo se hace. Creo que ya se. Ah, ¿quieres que yo te la haga? No, no, no, yo la hago, yo la hago, yo la hago. Yo sé muy bien cómo se hace. Ahí está, listo, lo conseguí. Listo, yo también tengo mi hacha. Ya, a ver, voy a picar un poco de madera y picamos para abajo. A ver si nos encontramos una mina y podemos ahí picar. ya ver, listo, yo creo que ya me basta con la madera que tengo Ya, bien, bien, bien Yo, yo, yo también voy, voy a agarrar un poquito más claro. y Ya Ya voy a empezar a, a picar hacia abajo, ¿ok? Ya, ya, bien, bien bien Ahí está Ahí está, ya tengo una pala Ya, a ver, ya voy a ir para abajo ¡Adiós, Lec! Bu bueno, suerte, ¿no? Sí, no. Hierro, acá hierro. Acá hacer hacer ¡Hierro! ¡Acá hay hierro! ¡Hierro tan rápido! ¡Hierro! Mira, Delek, ya encontré ah. hierro. Perfecto. Lo que estoy haciendo. Espera. Ah, ah. Y hasta con este hierro ya podemos crearnos cosas. Sí. Y con los cubos podemos ir al nether. Ajá. Perfecto, pico de piedra. A ver. Ven, Delek, ven, ven. Espérate. Estoy creándome mi palita. Listo, ahí está. Ya, ven, Delek, ven, ven. ¡Salta de fe! ¡No! ¡No quiero! ¡Ven! As asqueroso, ¡Asqueroso panda! ¡Salta! ¡No! ¡Que no soy asqueroso! ¡Ah! ¡Eh! Hey. <risa> bueno, a ver... Que ya, que si seguimos así nos vamos a matar Y, y supuestamente nuestro objetivo no se va a lograr Que es pasarnos en este, todo este mapa ¡No! ¡Qué rayos hice! Que acá hay hierro, lo estoy picando Ala, bueno, 5 de... Ala, hay más, hay más de 5 Ay, ok, bien, okay, hay, que, hay que... Listo, 6 pues, vale. de hierro Acá voy a poner una a ver, Hay que empezar... Ajá, Antorchas. Uh, Torchas Ala, pero que esas eran mías, a ver Voy a crear un co un, un... horno y ahí puedo... Ahí puedo... <risa> ahí puedo cocinar el hierro Aunque sí. no sé por qué le llaman cocinar O sea, en el horno del hierro Porque suena un poco raro Bueno, sí, ¿no? Acá está, tenemos el horno de ley. La... Acá lo ponemos. Ah, pero ¿tú tienes carbón? Uh, bueno, sí, sí tengo. Hola, qué bien. A ver, necesitamos antorcha con carbón. Ya, bueno, yo haré carbón como a, a lo simple. ¿Ya has carbón a lo simple? Ah, solo tienes una antorcha, F. Ajá, solo una antorcha. Ya está, ya tengo carbón. Ya. No, no, no, no, pero no lo cocines con eso. Que, pero, que a ver, ya, cocínalo ya, ya, con ya. estos dos palos. Te voy a poner una antorcha más. Ahí está. Ya, ya tengo eh, más antorchas. Ahora a la mina de leche. el hierro, pícalo, pícalo, pícalo como rayos? O sea, yo estaba arriba crafteando y todo y todo ya Y tú encontraste carbón Sí, que sí Sí, que, que piqué por ahí y tengo tres antorchas que yo ya me cogí un poco Ah, qué bien Que cae más, que cae más, mira Pongo antorcha, listo ¡Hala, qué bien! Mucho carbón Si sí, con esto picamos el hierro No, qué hablo no. <risa> eh, Como que cocinamos el hierro y luego ya y sí, pues y con esto podemos crear más antorchas. Mira, a ver, ¿te doy palos? O, o no sé. Lo bueno es que te da experiencia también cuando agarras acá el carbón. Ah, sí, te da experiencia. Ala, ala, yo ya casi tengo dos experiencia. Ala. ¿Cuánto carbón que hay acá, Elec, mira? Sí, ya tengo o sea, 16 de carbón. Yo también encontré un montón allá. Ala Mira, Elec, mira, toma, toma, toma, toma, toma. Mira, toma, toma. Ala Uh, tenía 22, uh, uh, y ahora a ver cuántos tengo. ¡Eh! ¡Qué es mío! No ¡Ah! Bien, mira cuánto hierro, ya se está poniendo ya. Ya, uh. ya, ya, úsalo tú, úsalo tú para crearte un pico. No sé lo que quieras. Que yo, yo, yo voy a encontrar mucho más. A ver, hay que ver. Qué tan rápido green, green, vas, green, green. Voy a, a romper la, la piedra. Ya ah, bueno. Pero me puedes dar al menos dos para <ríe> crearme una espada A ver, a ver, to toma lo que me sobró, aquí está Listo Ala, gracias, gracias, ahora te ahora me puedo crear mi pico yo Vámonos picando y a ver qué más encontramos, ¿no? Carbón, carbón Ala, ala Sí, mira Y yo pico por acá ¡Oh, Mira cuánto carbón ¡Que hay mucho! Acá pongo una torcha ¡Mira! Ahora sí que ya estamos encontrando más, ¿no? La fortuna viene a nosotros, los osos son los más sortudos o así nos llaman Bueno, creo que solo lo llamas tú ¡Ah, ah por sí! ¡Pero mira! Creo ¡Que hay más carbón, Delic! ¡Que hay más carbón! Ya, mientras estuvo picando eso, yo voy a ir bajando Para ver si encuentro algo mejor porque yo quería picar, Sí, sí, sí, sí. ¡Eh, eh ¡Encontré hierro! ¡Hierro! Más hierro. Mira, mira, mira. Ver, ¡Pícalo, vamos, pícalo vamos. todo! Pícalo, pícalo! Hierro. ¡Pícalo, pícalo! Hierro, hierro. Vámonos, vámonos, vámonos. cuánto hierro. Hala. Y más carbón, aquí ¿no? también hay. Picamos todo el carbón. Ala, que, que nosotros picamos el eh, nosotros picamos el Ay, hierro claro. con un pico de hierro. Mira cuánto Hola Pero encontramos puro carbón y hierro Pero yo quiero mi diamante Mira hierro! Uy, hierro hierro Uy, uy Uy uy ¡Qué bueno! ¡Qué bueno carbón! rápida! ¡Cuánto hierro! ¡Cuánto hierro! ¡Cuánto hierro! ¡Cuánto hola, ¡Hola, ala! ¡Anda! ¡Mira! ¡Lo llevo yo! A ver, a ver, tenemos que te seguir picando. A ver. Ah, vamos, tengo que dar algo. ¡Hierro! ¡Aquí hay hierro! ¡No, mira. Hierro, ¡Qué fortuna! ¿Vamos? Jógalo, ¡Pícalo, pícalo, pícalo! ¡Ah, ¿Que mal, a de solo era eso? ¿Tipiamos? Pero tranquilo, Alex. Busca por acá, busca, busca. En los rincones solamente hay. A, ver, a acá. ver, acá. Pícalo, pícalo, picalo. Pica Ay, todo, por no, acá, por acá. No, por acá Alex, no, por acá. No, pero que no hay. A ver, en este rincón. Ya vamos por acá. No nada nada me... más no acá no el nada ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Hierro! el pícalo, pícalo Pícalo, hielo pícalo. Pícalo, pícalo. Vale, vale, vale. ala, ala, mira mira cuánto hierro. Hay. Mira cuánto hierro el hielo y ¡Mira! ¡Mira y el ¡Mira y mira ¡Mira y mira mira y el hielo el hielo la el ¡Mira mira ¡Mira hierro que tengo! Bueno, creo que vamos a la casa Vamos a la casa, vamos donde habíamos puesto El territorio y hay que guardar el hierro Porque si no, se puede perder Ya, yeah, ya, yeah. vamos Te lo, te, lo, te lo regalo, Ay, la mira, mira. A ver. Hala, hoy hemos logrado un montón de cosas, pero lamentablemente no, creo que hasta acá dejamos el, el episodio por hoy. Y sí, bueno, hasta acá el episodio. Bueno, no olviden suscribirse, dejen su like si quieren más episodios como este. También además fue una sugerencia realmente que nos hicieron en nuestro Discord. Y bueno, seguiremos si le dan mucho apoyo, comenten, activen su campanita y todo eso, ya no les tengo que repetir. Y bueno, y nos vemos si es que quieren que estos dos panitas... No, los ¿Sí? panitas y pa pa pa sí, mira Sí, las vivan Panitas, bueno, dale, ¿Has visto la catarata de acá? Vale, ¿Esa? ¡No! ¡Ah!